Miren, estamos haciendo contacto, estamos haciendo esfuerzo por contactar eh, eh, con la Universidad Autónoma de Santo Domingo, Recinto San Francisco. Ah, está ocurriendo que el, los profesores de la universidad acaban de llamar a un paro de labores, un paro de docencia. Bien. y Tenemos un periodista tratando de hacer contacto con las autoridades y... Para llevar las informaciones acabadas acerca de este parque que inició a partir de las 7 de la mañana. Sí, patrocinado por la Federación de Profesores Sí, por Papro Así de, es que vamos a ver, vamos a esperar eh, tener el contacto con Arismendi la Antigua, que está en la, en la UAS, en la UAS Recinto San Francisco, y nosotros. Eh, le llevaremos las informaciones... No, no, de... no hay que aclarar que la, la, las reivindicaciones que están pidiendo son las mismas de hace... Bajen la música, por favor, un poquito. De hace un tiempecito, ¿verdad? Sí, así. <risa> <risa> Cuando usted eres estudiante. Sí, <risa> tú te recuerdas cómo se pedían medio millón? Exacto, sí. <risa> Reivindicaciones de ese tipo, que no le han cumplido, que esto, que... Yo no sé qué es lo que está pasando. Mira, eso. mira, yo te voy a ser sincero. Yo no, soy, soy antihuelga. ¿Qué individuo? tú crees que, que es más fácil? ¿Tú que tienes la experiencia en eso? De, de, ¿de? ¿Tú crees que sea más fácil eh, eh, gobernar la UA o gobernar la República Dominicana? No, no, la República Dominicana. Definitivamente, es más fácil. <risa> sí, pero claro. Definitivamente. Oh, ¿tú, sabes, oh, la, tú sabes la cantidad <risa> de intereses que tenemos. Ya se lo tenemos listo. Tenemos listo. Que vengo con <risa> bueno, una después de, de, de Arismendi. Sí. Vamos a, vamos a ver. Adelante, Arismendi. Buenos días. Sí, muchísimas gracias. En estos precisos momentos nos encontramos en el salón de FAPRO UAS, recinto San Francisco, donde los maestros de este centro educativo han decidido realizar un paro. Pero para que nos explique más detalladamente, vamos a conversar con la presidenta de esta organización, quien tendrá unas palabras para nosotros. Estamos transmitiendo en vivo para el canal 10 de Telenor. Buenos días, maestra. Muy buenos días a toda la comunidad de San Francisco de Macorís, en especial a los profesores y profesoras de este recinto y a toda la comunidad universitaria. FAPROAS, nuestra federación, ha convocado a un paro por 24 horas por la razón de ciertas reivindicaciones que los profesores no tenemos lograda y queremos apelar a la sensibilidad de las autoridades para que el maestro no se le descuente de manera injustificada por una falta clase. Estamos apelando a que haya un sistema académico y confiable que si los docentes, por una razón justificada, tenemos que faltar a la docencia, podamos reponer nuestra docencia sin que esto implique un detrimento en nuestro sueldo. Actualmente estamos muy afectados ...por el sistema neoliberal y la precari precari precarización de la educación y del trabajo... ...y eso implica que nuestro sueldo ha bajado más de un 40% por la inflación. Encima de eso... Vienen esos descuentos indebidos que fluctúan nuestro sueldo y nos descontrola emocional y físicamente. Aparte de eso, también hay varios maestros que tienen unos pagos únicos pendientes que no se les ha resuelto. También está la situación de profesores con licencia médica y se le ha hecho descuentos indebidos por no hacer el procedimiento eh, académico y administrativo que debe hacerse. Todo esto eh, en conjunto lo que va es en detrimento de nuestra salud, en detrimento de nuestra calidad de vida y aparte de lo que tiene que ver con la docencia y los profesores, también estamos exigiendo sobre todo en la sede central, que se arreglen varios edificios y aulas que están en condiciones totalmente deprimentes y no adecuadas para una docencia de calidad. A los estudiantes les decimos que garantizamos el semestre, su finalización, feliz y tranquila, porque por un día de docencia que se pierda, no se va a perder el semestre. Pero sí estamos luchando también por las cosas que ellos necesitan para poder seguirle brindando una docencia de calidad. De manera que apelamos a esa sensibilidad porque el maestro sí quiere cumplir con su labor, pero queremos más respeto y más dignidad hacia nuestra investidura. Muchas gracias. Bien, ahí escucharon las palabras de Rosa Francia, quien es Rosa Orania, quien es la presidenta de FAPROAS Recinto San Francisco, donde en estos precisos momentos están procediendo a realizar un paro de docencia en este recinto San Francisco de Macorís. Recordamos que la semana pasada se realizó, realizaron varias protestas que también obligaron a la suspensión de la docencia. Y en este caso vamos a caminar por la explanada de la UAS Recinto San Francisco para que se vea cómo está totalmente todo paralizado acá en este recinto UAS San Francisco. Pueden ver en las imágenes eh, la explanada frontal de la UAS Recinto San Francisco, totalmente despejada eh, hoy a estas tempranas horas, ya siendo las 9 de la mañana y el grupo Telenor, como siempre, llevándole todas las incidencias de los hechos más importantes acarecido acá en esta región. Repetimos, paro de profesores en esta UAS Recinto San Francisco, exigiendo varias reivindicaciones, tanto a nivel nacional como a nivel local. Pueden ver en las imágenes la UAS. Total, recinto San Francisco, una calma total, la, la, la presencia de los estudiantes prácticamente nula. Sí se han visto varios empleados, como pueden observar en las imágenes, quienes se han dado cita acá al centro educativo, eh, también para sumarse a estas protestas que están realizando en estos momentos los profesores de la UAS Recinto San Francisco. De mi parte, es todo lo que tengo por el momento, retorno con ustedes al estudio Gracias a Arismendi, la antigua por estas informaciones y estas imágenes al final donde Brillaste. demuestra que la Universidad Autónoma de Santo Domingo tiene un paro real, independientemente de que uno no esté de acuerdo con el paro, yo soy antihuelga. Escúchame digo. esto que, que yo pienso que es eh, eh, digno que lo, que lo, que lo analicemos eh, me gustaría tener la atención de Fulvio también, la... Profesora hace referencia a que se ha pedido un 40% de, de poder adquisitivo del salario. Sí. ¿no? O sea, eso no es, un eso dato es un problema que, de los profesores. Exacto. No es un dato que yo pueda confirmar o no, pero yo te digo. ¿Y la universidad ha recibido ese 40%? Imposible. Además, ella ha aprobado ah, porque... otro error grave, otro error craso. Parece ser que la huelga es intentando hacer colapsar la, lo que queda del semestre. Y lo digo públicamente y lo voy a sustentar por lo siguiente. Pero, a esta altura del juego, todos los presupuestos de las instituciones públicas se han agotado tú no puedes venir es cuando, un buen punto lo tú que... no puedes venir cuando faltan solamente dos o tres semanas para terminar el semestre y decirle a la ciudadanía nosotros queremos aumento y si no paramos la universidad, y la tienen parada por un aumento que saben ellos que no se va a dar, claro. que no se va a resolver ahora están idea... poniendo en peligro. Claro, eso es una irresponsabilidad es, de Fabrowaz. Es que a esta altura de juego no puede exigirse reivindicaciones eh, ya no, terminando el favor. año. Lo que tiene que haber es reuniones. Eh, asambleas para y jornadas se Para que se, sean incluidas en el próximo Presupuesto eh, Carajo, y lo hicieron perder una semana y yo que creo, Prendiendo goma otro otro Grupo irresponsable Prendiendo a mí me goma luce, y armando sí. lío para que la universidad No funcionara y ahora otra otro paro No, por favor Y a mí me luce que la cuestión aparentemente la están dirigiendo De arriba, ¿por qué? Porque aquí en San Francisco de Macorís estuvo no, Pero Emma no el, va a estar el, interesada eh, si, ¿tú es, que no? si es lo que tú eh, piensas La si rectora haga... de la UAS estuvo en San Francisco de Macorís Y ¿Tienen qué? qué? ¿No estuvo acompañada del director? Eh, sí, pero de San, el paro de Fabro eh, no es un paro solo. Póngale la imagen San ahí para que ustedes vean. Oye, oye, Walden, no es un paro solo. Mírala San ahí. Esa, esa es la rectora de la UAS que sí, vino a San Francisco. Sí. Yo me comuniqué con el director vino de San Francisco, a, y, Miguel y, Medina. Sí, y él me dijo que él estaba dirigiendo este una empleado. actividad. Eh, pero yo lo dudo Yo creo que el, ma, que el maestro eh, está siendo demasiado diplomático con relación a eso no, la no, recepción no, no, debió dársela a él ¿Sí? él fue lo que debió recibir claro, no, no, no, quien debió recibirla a ella es que ella no puede venir sí, aquí no pudo haber algún es problema él. de protocolo, sí, señores, además, de protocolo. Claro, claro, un problema de protocolo o un, tú no eres tú, no te guste investigar mucho, a ver, iba a ver por qué él no estaba ahí no, probablemente algo le impidió no estar no, pero lo que estamos diciendo es que debió ser él o un enviado de él déjame ver Miguel Medina me dice que él se mantuvo constantemente en comunicación con ella, eh, que él estaba presidiendo el consejo directivo del recinto. Ahora bien, con la presencia de la rectora de la UAS en San Francisco de Macorís, él debió dejar un representante en el recinto e ir a acompañarla claro que sí. y recibirla. Claro. Pero que ella no... Te... Ese, no mangan, es, primario, señor, la imagen ahí para que ustedes vean. Incluso ella dice no en esas no es, Señores, la UAS no es un vento río. Miren en Ella. la UAS Entonces, es más oye, difícil, pero, pero, que pero, oye, en el pero claro que sí Ella. oye, tú sabes, espérate quieren que te diga una cosa ¿Quieren hacer saltar yo a entiendo el... lo que tú dices y probablemente alguna gente en su casa diga, bueno pero Warner tiene razón, debió dejar lo que estaba haciendo Óyeme, pero ahí en ese consejo hay mil y un interés y cuando y si él abandona eso, eso pudo, podría a futuro cercano Crearle una situación mucho más grave Que la rectora está dispuesta a entender Porque ella no es una improvisada En la universidad, es una persona con muchos años En el mundo académico del agua Amado por una visita a San Francisco No se improvisa tampoco O sea, no es que, no es que ella salió Estamos de acuerdo. Eh, a, a las 8 de la mañana el No, no, sí, sale, sí. no, estoy de acuerdo Estoy de acuerdo yo, contigo Incluso en esa, ahí en esa visita que ella hizo Ella dice que está de acuerdo con reacondicionar El, el, el curne Viejo Una cuestión que no es de ellos yo te, okay. yo te aseguro. Me luce que hay ahí algo, tra, un trasfondo no, en contra de no, los Yo no Miguel creo que. Él más, acuérdate que la, la huelga o el paro de Fabrobás no es local, es nacional. Ellos sí, tienen. No ellos tienen, ellos tienen ah, pero mira ahí. Hay, hay ellos tienen muy buenas relaciones. Sí, sí, no, no y Miguel. Muy no y Miguel debe tener un buen argumento para justificar. Sí. Por yo no estoy diciendo que no. Vamos a ver. A lo buenas. Pero algo me huele mal. Buenos días, adelante. Buenos días. Adelante, hermano. Sí, como. Como Adiano que soy, quería dar un aporte. Y es que en la OAS las cosas no fluyen como de manera particular, fluyen en las empresas. Se fluye con criterio. Cada quien atiende a lo suyo y a su tiempo. Los Adianos, a pesar de que estamos entre los más polémicos de América, también estamos entre los más ordenados. Entiéndase claro, nosotros tenemos una simiente. ¿Sabes pues, por se tira piedra en la OAS? no sabe porque qué se tira la pierna en la UAC. porque esa fue nuestra cimiento lo primero que yo aprendí fue en octavo en la mano de María en la Cefa María Ortega fue pues. eso era lo que se hacía él mira, un policía ve a Genaro y a Vicente cuatro perlas para allá y ya <risa> sin, sin problemas entonces esa es la dinámica de la UAS cada quien atiende a lo suyo yo entiendo que Medina hizo lo correcto claro no, y ella pero... sabe que Medina hizo lo correcto gracias a por su llamada gracias por das? su llamada no pero ah no no espérate, espérate. pero venía a decir que la OAC que, que, que cada quien atiende lo suyo que, no, que lo... no no ¿qué no, su, no. Su, que eso que no. quiere sí, decir yo entiendo que cada quien tiene un interés yo para no, hablar como si tú no tú, una te de las de la cosas eh. de, del rector no fuera a atender a la rectora. Eh, eso viene. es eso es como cuando viene el presidente quien debe recibirlo aquí es el gobernador vamos a preguntarle a Miguel Miguel debe tener un y si viene el jefe de la policía aquí tiene que estar el general de la plaza tiene que recibirlo y si está en la Hospital, en una reunión con el presidente de la república va a venir a recibir al jefe además de la además de que ella no que puede venir? venir a desautorizar al director eh, de San Francisco hablando ah, ah, de que sí. hay que resolver No, el no problema ella no lo, lo está desautorizando es. sí, al contrario sí. sería un gran apoyo para el Cune si la UAS central decidiera resolver lo que el Cune está obligado a resolver en los próximos meses sí, que, que, que es la re a reparación de o la reconstrucción de ese centro Ahora, ¿cómo vamos a resolver el problema de FAPROBA? Tiene que resolverlo a través de él ¿Cuál es su cuáles una no, una, Cambiarle las la, ¿Qué ca se pueden proponer? Con la mentalidad de, de los que están dirigiendo FAPROBA que, que, que FAPROBA deje de ser un, un, un, Pero, amigo, que un nicho de populismo porque sí. eso es lo que es Aquí no hay una institución que trate mejor a sus empleados a sus docentes como la Universidad que de paga? Sí. Lo digo yo que tengo 28 años Es la institución que paga Todo el mundo quiere estar en la guapa por bueno, muy, Ojalá que es que es me tú acabas de decirlo. Claro. Oye, esto, Wagner. Tú acabas de decir tú, tú sí. de lo que la mayoría de la gente piensa, todos los profesionales claro. de este país quisieran ser quisiera profesionales. Es. Yo lo admito, es, verdad, es cierto. Gracias, Sócrates. de <ríe> <ríe> ayudarte ahí. Está Odali de San Francisco, que dice buen día a todos, pero ya que los franco-macorizanos pican la calle para poner eh, sin, sin permiso. permiso y lo dejan sin tapar adecuadamente y no hay consecuencia. Alestía debería taparla y cobrarle a los culpables. Por lo menos Mira. eso. Para que respeten un poco. Mira, Estoy muy buena, un... muy buena. Pero Sócrates habló de eso ayer. Sí, muy Sócrates bueno. Sócrates sí, habló verdad. de eso ayer que ya se le tiene que ir necesariamente al ayuntamiento para el permiso. Saludos, hermano Sócrates. Eh, el Bichan desde Boston, Massachusetts. Todos los días mira el programa. Saludos a Gracias, todos. Gracias, hermano. Saludos Gracias. Bichan para ti. Gracias. Saludos. Vamos para con ti. el 0518 que borró el mensaje. Tati dice: Ojalá ese lugar, en ese lugar, el flaco no pelea. <risa> ni ni joder la... tanto. A no, no, no, no, no. aquí conmigo. Lo tengo tranquilito. Pero él me tiene amarrado eh. aquí. Eh, Juan Tomás dice. Amarse a uno mismo y conocerse Aceptándose sin reservas Es un paso trascendental Y el mayor éxito Lo que es imprescindible para tener empatía Amar al prójimo Yo Eso lo dijo Tom, Juan Tomás Reinaldo Hernández De este ay, Ataxia a medio ambiente El ayer Yo, ya eso, Pero ya se lo leí Autocensura de mañana Se autocensura auto contra la delincuencia De cuello blanco ¿Cómo así? No sé. Alguien que me explique. Yo no estaba aquí cuando eso. ¿A qué se referiría Yo ahí? no sé. Eh, por favor, Arinaldo, explique lo que usted escribió ahí. Autocensura. De, de mañana, mañana se autocensura contra la delincuencia de cuello blanco. No entiendo, pero aquí tenemos. No, no, no, eh. no. Bueno, seguimos. Edwin Gavín. La gente dice, tiene derecho a opinar y también. Pero, ¿y también, qué pasa eh? con los problemas? No, no pasa nada con eso. Que presenta la máquina. Por ejemplo, en mi caso, yo estaba inscrito en el padrón del PRM y solo aparecía en el del PLD. Luego de que me de que me quejo con el delegado de la Junta lo revisan y hacen que aparezca el PRM no es solo el conteo la desconfianza está en las mismas máquinas Ay, no, Hipólito Alconte de Ay. dice Pueblo del Monte, buenos días para ustedes Estamos convocando al sector Ugamba y los demás sectores Eso en San Francisco de Macorís A participar de Gran Azopado Popular En la cabeza del puente del bien, uno aquí. de inicio de, sí. de la los trabajos popular. del puente Que debo decir Que Gonzalo Castillo vino aquí a prometer eso. Y no, y no, a no, aquí vino el mismo presidente. Vamos a hacer Danilo Medina. Bien, aquí? El mismo presidente Danilo Medina prometió eso sí, en es la verdad. cabecera y del no puente Con Gonzalo. Eh. Y Gonzalo le dijo: No, eso lo hace, eso lo hacemos. De meses. manera pacífica. Máximo Durán dice: ya que Fernández tiene la aprobación de participar en la contienda electoral venidera, el panorama político toma otro derrotero. Roby, más y las probabilidades no sé. del grupo de Danilo. Mantenerse en el poder se reduce. Explícale Después que... de la aprobación de ayer a favor de Leonel, pienso que la Junta está obligada a aceptar la candidatura de Fernández. Eh, eso no es así. A la legisla Reynoso, le respondemos luego. Buenos días para todos. Todos sabemos que Leonel es súper inteligente y sabe cómo se hace trampa. Ay. Pérez claro, ser inteligente implica eso. Este programa está caliente. Félix Rosario de San Francisco. Borró. Seguimos con Ayer. eso. es su autocensura ahí. Ayer fue los estudiantes, hoy los profesores, mañana los conserjes, luego vendedores del frente, después los dueños del parque y así sucesivamente. Esa profesora está hablando de inflación. Aquí para cualquier actividad, quien la da la gana. Pobre de mi Curne, eh, dice él. Y 76-72. Dice, los dueños de los puntos de droga Se han burlado de las autoridades Los grullones están abiertos Ay, las 24 horas ¿En los grullones de puntos de droga? Yo no sabía Eso es en bueno. San Francisco Vámonos a una no pausa, no. pausa, mis amigos Regresamos en breve con más contenido sí, del no, se, programa No se, no por se por vayan, por esto es y de hija, mañana Los de droga en los grullones sí. En el San Francisco